Buenas tardes, este clima loco, así loco, loco, pues así también andan muchos climas en el aspecto político, o sea, están así como, como extremos, ¿a poco no? Hace, o sea, está lloviendo, está la humedad, empieza a hacer frío, te pones el saquito y sale el sol, no, pues quítatelo, empiezas a sudar y entonces, así está la política, así estamos todos, entonces, bueno, vamos a hablar de la política en la ciudad de Puebla, vamos a hablar del Ayuntamiento de Puebla, Ayuntamiento. cómo va, eh, eh, los retos, este bueno, y todo lo que eso conlleva. Y me da mucho gusto recibir a Dolores Cervantes, ella es flamante regidora, panista, obviamente, del Ayuntamiento de Puebla. ¿Cómo estás? Muy bien, Erika, muchas gracias por la invitación y gracias por el decir flamante. No somos tan flamantes, pero no, sí trabajadoras, sí, no, sí. trabajadoras. Sí. No, no. Y a lo mejor más. ella no lo va a decir, pero yo sí, o sea, sí es flamante porque se pone a chambear y además aquí aquí en Corto le tienen miedo a la regidora, le tienen, le tienen respeto así de, ay, ay, Dolores, y Dolores va, y entonces, y, y hasta defiendes a otros que no son ni de pan, ni del pan. ¿A poco? ¡Claro! No. que me han contado. No, bueno, varios no, ahí no, no. chismes. que sí. No, y entonces, te pares. O sea, y lo bueno es que es con argumentos, ¿no? Entonces, sí, sí te respetan. Y lo sabes, sí. O sea, este, ¿qué, qué, qué se siente? Así como que... ¿Causar miedo? No, no, no, no, yo creo que no causo miedo. Lo que pasa es que no me confronto con nadie. Yo siempre he dicho que el estarse quejando, diciendo, achando, pues No. Aquí venimos a trabajar, son tres años, el tiempo se va volando, trato de llevarla bien con todos, creo que tengo una buena relación con todos, todos me aportan mucho, porque la verdad todos en su área saben mucho, y eso es lo maravilloso, Pero ¿no? cuando no estás de acuerdo, dices, a ver, a ver, yo voy a opinar, yo quiero esto, lo, o sea, sí, si eres así, pues te he visto. Sí, la verdad es que sí. Eh, no he aprendido a quedarme callada porque ah, no, luego qué soy... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya pero no es confrontarse. ser una No es confrontarnos, no es decir, bueno, esto no, no, no, no, lo no entiendo, no, no, o en no, esto claro. no estoy de acuerdo, pero gracias a Dios, bueno, tenemos unas reuniones juntas donde podemos, me pueden aclarar, me pueden a veces ilustrar y a veces yo también doy mis puntos de vista y pues las cosas salen bien, ¿no? Porque así es esto, es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Así han salido bien las cosas, así como las dices? ¿Todo ha sí. salido bien? Para mí, Ajá, estamos hablando, por ejemplo, ahorita del cabildo, de, de, del cabildeo sí. famoso. Sí, yo te podría decir que sí. sí, todos los puntos hemos estado de acuerdo, todos los que estamos en alianza, que no es fácil, y sin embargo, todo ha salido bien. No podemos decir, sabes, que esta persona votó en contra de esta persona de los puntos que tenemos que sacar adelante en cuanto a la ciudad, ¿no? Uh -huh. Creo que todos nos hemos sentado. Hay dudas siempre, pero se aclaran. Uh -huh. Hay algunas diferencias, pero se retroalimenta. Y hasta este momento, pues yo creo que uh -huh. ahí están los resultados, ¿no? La alianza, vamos bien y estamos saliendo adelante, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál ha sido... Eh, la situación más complicada que han vivido hasta el momento en el cabildo? O sea, ¿qué iniciativa ha causado eh, cierto escozor? Eh, eh, ¿Qué ha costado más trabajo sacar adelante? Pues yo creo que cada tema es un reto y cada tema es importante. <coughs> y podemos decir lo que para mí es fácil, para otro no. A lo mejor podríamos decir que en un inicio, bueno, nosotros como alianza, ¿me preguntas o me preguntas con todo el cabildo? el cabildo ya no, no, no, claro bueno, cabildo. es el cabildo al final de cuentas tenemos la oposición de Morena, ¿no? sí, claro y ellos claro. casi siempre están en contra pero de todo pero qué padre ¿no? No, pero qué bueno que haya una oposición porque imagínate claro. todos así todos así alzando la mano como robots y eso está bien que haya eh, diversidad de ideas sí ¿no? y obviamente yo te puedo decir por ejemplo en la comisión que yo llevo te había comentado la vez pasada está la regidora Elisa y el regidor Ángel uh -huh. seguimos con nuestros puntos todos a favor y uh -huh. todos lo firmamos. Uh -huh. Creo que es un tema benévolo, porque al final de cuentas es para la gente y yeah. es un beneficio de la gente que más lo necesita, que es la regularización uh -huh. de la tenencia de la tierra. ¿Pero qué otros temas? Eh, porque, bueno, yo, yo me sé varios, pero pero yo <risa> quiero que tú los digas, pues si no, pues me Pues es a que mí yo misma. <risa> veo algunos temas en los cuales ellos siempre las cuentan, los estados financieros. Ajá. Uno, eh, ahorita, por ejemplo, el préstamo. Uh -huh. Sí, que claro. se pidió que no es como, que es un préstamo, porque así debe de ser, sin embargo, no es tal un préstamo, es un adelanto que estamos pidiendo sobre los recursos que uh -huh. nos tocan federales, ¿no? Sí. Yo creo que es lo que más esposo nos ha causado hasta el momento, ¿no? No más, yo no he visto mayor enfrentamiento o mayor problema en el cual ellos no estén de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Oye, fíjate que, por ejemplo, en la pasada administración, y digo la pasada porque pues, es lo más reciente, pero siempre en la historia de los cabildos siempre hay un grupo que, que, que es, ahora sí que, que es Contreras. O sea, ¿no? A todo dice que no, incluyendo del propio partido, ¿eh? O sea, este, incluso recuerdo que en el cabildo de Eduardo Rivera, hace 10 años este, híjole, la tuvo súper complicada, y ahorita no lo veo así, o sea, ahí van, pues, ¿no? Pero, a ver, yo te quiero preguntar esto, de la pasada administración, les comentaba, pues se formó, se formó el famoso G5, ¿sí? vale. a todo mundo conocemos el G5 porque era de morena, pero era la voz... Eh, eh, eh, que hacía sin sintonía con la del gobernador. Entonces con Claudia Rivera pues se traían una, pero bueno, eran más corrosivos que los propios panistas, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, se podían sentar mejor a platicar con el huevo que, que con cualquiera de los del G5. Ahora, ¿cómo ves a, a estos morenistas, a este grupo, a esta bancada...? Yo no los veo tan radicales, o sea, así como tipo un G5. ¿O cómo los ves tú? ¿Cómo, ¿Cuál es ahorita después de más de 240 días? Acuérdese que fue apenas los 240 días famosos de los primeros de esta administración. Eh, el alcalde hizo eh, eh, eh, varias exposiciones en varios medios, ¿no? Dando una, una, un resumen de su trabajo. <risa> ya vamos más de 240 días. Ya, ya. De este, de este tiempo trabajando con, con ellos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves, cómo, cómo pudieras valorarlos? Eh, eh, ¿Van a ser una pedrita en el zapato? ¿No van a ser una pedrita en el zapato? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo los ves? Yo veo un grupo de oposición inteligente. La verdad reconozco la inteligencia de ellos y también tienen... Eh, cuando hablo de inteligencia... Estoy hablando de que hay muchos temas en los cuales ellos saben que benefician a la ciudadanía o que ellos también traen con ellos mismos. Por ejemplo, ahorita la regidora Palma hizo una propuesta de la cédula de los desaparecidos. Se le da entrada, pero esto es también algo muy importante. Nuestro presidente es muy respetuoso y también les da entrada y les permite hablar. Antes... No, no existía eso por parte de la presidenta. No. Yo creo que tenemos un lobardo muy inteligente que fue secretario de administración y fue tesorero. Y bueno, pues hay los números en la mano. Eh, sí. Tenemos también a la regidora María del Carmen, este, Carmen, Ajá, Car Carmen y tenemos a la regidora Elisa. Los que no fueron regidores o no estuvieron dentro de la regiduría son Elisa, Ajá. el regidor Jordi, y el regidor Leobardo. El regidor Ángel, la regidora Carmen María y Ana Laura fueron regidoras. Pero ellos abonan y aportan. Por eso te digo, veo un grupo inteligente que está haciendo su labor de oposición, como debe de ser. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues los resultados de la administración anterior ahí están. Y entonces... Pues por mucho que ellos nos digan, ¿sabes qué? Voy en contra de eso. Ellos decían, estoy en contra de los parquímetros. Sí, nada más que Claudia trató de implementarlo, si no se pudo, ¿no? Sí. Voy en contra del DAP y sin embargo ellos dijeron, también uh -huh. iban a favor del DAF. Voy en contra ahorita del el presa, sí, nada más que tú nos dejaste obras que tuviste que programar. Los últimos 40 días tenías 360 millones de pesos que tenías que aplicar y no tenías planeación. Entonces, yo considero que es una oposición inteligente, sabe a dónde va, pero bueno, la memoria, ahorita el tiempo es muy corto, muy ellos bien. tienen que jugar su juego, y sin embargo, te digo, por ejemplo, yo en la comisión veo dos personas muy inteligentes, muy sensibles, capaces, el regidor Ángel, la regidora Elisa, y pues que van con la causa de las necesidades, y hay muchos puntos en donde ellos también aportan, pero su trabajo de oposición lo tienen que hacer, ¿no? Claro, claro. O sea, o sea no pueden defenderlo indefendible. Pues ahí están los números, ahí están sí. las entrevistas, ahí están los resultados, ¿no? No están. Si y no ahí votaron, está la no, votación. Las... Sí, claro. La gente votó sí. porque quería un cambio, ¿no? Claro. No, incluso los mismos morenistas comentan eso, de todas las corrientes que adentro de Morena. O sea, unos muy críticos de por qué fue Claudia. Ya sabíamos que iba a perder con ella por los números que traía. O sea, los mismos morenistas lo dicen. Es innegable una ciudad abandonada. Sí, es innegable porque... que las calles estaban deshechas. Es innegable que no había trabajo. Horrible. Y sí. ahorita nos dicen: sí. no, pues esto, es su trabajo. Claro. Están haciendo una buena labor de oposición pero bueno pues ahí tenemos también el dinero que se fue en las despensas mini despensas o sea, en los kits de no, no, en no, los no, kits no, no, no, que no. se dieron sí claro en esas despensas carísimas en los ventiladores sale más caro o sea sale más caro la, la despensa sí al mayoreo cómo voy a creer o sea y, y te pones la declaración es que sale más caro que compremos al mayoreo que al menudeo no bueno no, pues que, que digo, que los que kits que más, de sanatización sí. Sí. Eh, los ventiladores, que al final de cuentas los regresaron los gobier el gobierno del Estado. Entonces sí. tú me preguntas, ¿son los regidores inteligentes? Sí aportan, pero están en su papel de oposición. Claro. Pero hay cosas que no puedes defender y ahí están, sí. ¿no? Claro. Entonces. Complicado, ¿no? Y okay. lo comento porque me lo estás preguntando, pero sí. yo sí soy de las que niega mucho. Que si el trabajo estuvo bien, casi estuvo mal. Yo creo que hay que llegar y hay que ponerse a trabajar. Claro. Cada quien trabaja y tendrá cómo defenderse. Claro. Por eso, pero yo respeto mucho a mis amigos regidores de Morena, claro. de oposición, y reconozco la inteligencia que tiene. De acuerdo. ¿Cuáles son, hablando de, no, de estos de estos logros, ¿cuáles, ¿cuáles crees que sean los más valiosos y cuáles son... Los que todavía pues, están en el tintero, ¿no? Los que dices, híjole, nos falta esto, a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero, o sea, los grandes pendientes de esta administración, porque bien lo dices, tres años se pasan volando. Volando. Y desde que llegamos, desde el primer día, desde antes ya estábamos trabajando, ¿qué era lo que teníamos? que, en, Cuando empezamos y ganamos, ya existía un plan, ¿no? Sí. Y te puedo decir, en el centro histórico, uh -huh. se encuentra limpio, se está ordenando el cableado, eh, uh -huh. están limpiando a cada rato yo veo a Miriam Arabian con sus naranjitas uh -huh. pero es bien importante decirlo yo veo en el Twitter luego el cesto de basura acaban de pasar a barrar y la gente vuelve a tirar la basura o pues sea a veces como tecida o sea fuera del cesto pues sí. o como fuera del cesto sí. o ya están viendo que ya no cabe y no les importa no uh -huh. estamos viendo las esculturas que se pusieron... ¡Ay, que No, esa merecer. me dio un coraje cuando oí la noticia. Y pues primero... Porque se están volando... Es que es, es valioso, ¿no? El, el material. Es, sí, pero dices... ¿Es bronce bueno, qué es? ¿Es bronce? Es bronce. sí Y dices, no. ¿qué no nos merecemos tener una gran ciudad? Claro. Somos los mismos ciudadanos quienes destruimos, ¿no? Retiramos aproximadamente 5000 ambulantes. Si recordamos cómo estaba todo el centro histórico y todo oh, invadido de ambulantes, sí. la verdad es que se hizo un operativo, creo que aquí también fue con el gobierno del estado, pero sí, sí se pudo retirar y estamos ahorita por la calle de los, de los Mariscos, también tratando de entrar ahí para poder reordenar lo que es el centro histórico, ¿no? Y darnos un centro histórico como nos lo merecemos, como una ciudad patrimonio de la humanidad, ¿no? En cuanto a la cercanía a la gente, tenemos los comités vecinales que hemos ido caminando, ido caminando bienestar y va juntando a la gente y va trabajando de la mano con ellos y pues bueno, eso es una parte de que nosotros no podemos trabajar solos. Hasta nuestro mismo droga no dice, ¿no? Contigo y con rumbo. Si no involucramos a la ciudadanía, Erika, la verdad la ciudadanía nos los reclama, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo sientes a los ciudadanos? O sea, después de... De, de, de pasar bueno es que se ve se bien gacho va a decir ay ya dejen a la pobre Claudia no pero es que de veras, o sea o sea esto no es personal ¿eh? pero, pero sí hay que decirlo con todas sus letras o sea después de to, de todo de vivir tres años con ¿no? una ciudad abandonada este yo no quiero recalcar eso lo que quiero recalcar es ¿cómo puedes a la, al ciudadano, al que siempre estuvo alzando la mano, nunca lo pelaron, y a estos eh, eh, ciudadanos que, que organizan a los demás, son valiosísimos, ¿eh? o sea, los que llegan así, a ver, en esta columna, ¿quién manda? No, pues, no, Doña Tere, y todo el mundo respeta a Doña Tere, y Doña Tere se sabe el nombre de todos, ¿no? Esos, esos ciudadanos muchas veces eh, tienden a cansarse y tienden también a, a denostar ya a los políticos porque están hasta el gorro cómo le cómo, cómo hacen para volver a invitarlos a que participen yo te quiero preguntar tú que estás en esa en esa parte de gobierno fue fácil decir ay sí fue muy rápido porque estaban ansiosos o decir no sí nos costó trabajo porque ya estaban hartos como yo fue? creo que ha sido bien bien esto paso a pasito Bienestar está muy unido con ellos, está identificándolos, los toma en cuenta. Yo creo que como partido político entendimos que habíamos cometido ese error, que llegábamos y nos, olvidaba, nos olvidábamos del ciudadano. Y creo que es algo que Eduardo Rivera Pérez, sí el presidente, lo consideró y desde un inicio ha sido trabajar con la ciudadanía. No nada más es ya voté por ti y ahí te olvido. ¿no? Entonces bienestar... Eh, va teniendo esos acercamientos, se van creando esos comités vecinales, eh, se tiene la comisión permanente en donde se retroalimenta mucho, creo que se le ha dado más juego y más participación a lo que vienen siendo los consejos de participación ciudadana, eh, yo al menos hay dos personas, dos ingenieros, que me buscan y con ellos vamos gestionando cosas que la misma ciudadanía quiere. Ellos pertenecen al Consejo de Desarrollo Urbano, es una parte de lo que yo llevo. Mira, perfecto, yo creo que es el acercamiento, es el también que nosotros como funcionarios se nos hizo mucho hincapié ¿no? en estar cercanos a la gente. Se acabaron mucho eso de que pues, cierro la puerta y no estoy. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso personal... Pues yo estoy en la oficina, tengo que ir a eventos y todo, pero yo todos los días voy a mi oficina y por lo menos, a veces no dan cita porque estoy en un evento o algo, pero yo permanezco ahí y sí recibo a la gente, no y creo que no soy la única, creo que todos somos iguales y todo el mundo está. No, y... no no todos son Bueno después te platico, después te chismeo pero no, hay quienes ni van a trabajar y el alcalde que más recorridos puede hacer todos los no, días sin en sí. caminacas de la seguridad, sí. está recogiendo yo sí, porque es que por eso se mantiene delgado oye, porque está camine camine, y camine, camine, no manches y se levanta su temprano y además todos los trae aquí, o sea de, es ¿Tiene? que ya viene el jefe todo se levanta temprano Mira, déjame decirte que los eventos empiezan 7 y media de la mañana, pero él llega a 7 y cuarto, 7 y 20, ¿no? no, no Entonces, pues lo... no puedes llegar tan tarde, pero sí. no nada más camina, sino también hace deporte, corre con los cadetes de seguridad. Ya me tocó verlo. Entonces, Yo dije, ay, a la tercera calle va, va, va, va a sacar a como que no, la lengua no, y ahí va. O sea, más o menos tiene condición. Sí, un día me tocó en algún trienio que estaba yo en el centro histórico precisamente sentada y yo veía a los ambulantes ahí que vendían ahí por donde hay una pizzería muy famosa uh -huh. y todos ahí acomodados y de repente veo que empiezan a levantar todo y dije, bueno, well, volteamos mi esposo y yo pues quién sabe qué pasa después vimos que venía el alcalde caminando entonces dices, bueno, si yo te aviso que va a llegar el alcalde pues todo el mundo se levanta pero cuando el alcalde llega y está todos los días en una calle en otra, en otra, pues a ver, muévelos Claro. Él está al tanto de, la, de las necesidades de la gente, dialoga uh -huh. con la gente, ¿no? Entonces es muy difícil que tú quieras o puedas cubrir y le des la vuelta cuando él está pasando por la calle que tiene baches, ¿no? De acuerdo. Fíjate que sí hay una impresión en estos, pues ya no sé cuántos días son, 260. 250 60, y tantos, ¿no? 250 y tantos días. Bueno, bueno, prox, aprox. 15 de octubre. Ajá. Ok. Bueno, ahorita Acá, que nos hagan la cuenta. Si nos hacen la cuenta. Órale. Eh, en, en, este, en este tiempo eh, que tú has estado también viendo la evolución, ¿no? La, la metamorfosis de, de un gobierno, porque una cosa es muy distinta: el que está en campaña, el que llega y el que. Bueno, ya llegaste y pues ya ves, a ver. A ver si es cierto, ¿no? O sea, esta metamorfosis que tú has estado este, pues, viviendo en carne propia a ver, yo, yo sí te quiero preguntar eh, ¿qué tan complicado ha sido? ¿o ha sido más fácil? Eh, eh, eh, ves que está como facilito pero, híjole, viene el, el otro año, va a estar ¿cómo, cómo, cómo tú te sientes eh, dentro de este equipo y cuál es la perspectiva pues, a un futuro mediano? Pues mira, yo creo que no está siendo fácil, porque encontrar algo de ceros, pues es volver a empezar. Casi ¿no? tan de cero. Pues más o menos, nosotros llegamos ahorita, ya todas las zonas, todo Puebla, es zona prioritaria de atención, ¿no? Entonces dices, encontramos, te decía yo, eh, una ciudad abandonada, hemos y hemos limpiado 8.4 millones de metros cuadrados de camellones, de parques, de uh -huh. calles. Hemos llevado luminarias. No es lo mismo estarle dando mantenimiento a algo que cuando tú tienes que volver a reconstruir. Uh -huh. ¿Cómo veo? Pues yo creo que todos sabemos más o menos, la mayoría del gobierno, de las personas que están en el gobierno, tienen experiencia. Entonces creo que eso ha ayudado mucho, ¿no? Eduardo Rivera tiene la experiencia, te lo dije la vez pasada que estuve contigo, eh, sabe dónde piensa, ¿no? Y a veces nos cuesta más trabajo a nosotros entender el porqué de las cosas, pero cuando ya nos explican entendemos, ¿no? Él tiene el contexto de todo, ¿no? Nosotros a lo mejor jalamos para una brecha y para dónde vamos, pues yo creo que lo importante es ahorita, ¿no? Y dar resultados ahorita. Y a lo mejor muchos están pensando, es que viene, es que uh -huh. pues yo creo que los resultados de ahorita son los que nos pueden dar programación para un futuro. Uh -huh. Mientras tú no actúes ahorita, no puedes estar pensando en nada, ¿no? Y ahí están las pruebas del COVID. Como para qué hago, en mi caso, como regidora, yo para qué voy a planear, si yo no sé si mañana esté o no esté. Es una posición personal. Ay, Ay no, está no muy dramática. ¿Cuántos no? ¿Algún? Dime sí. tú cuántos. No, están. no, no, está bien. No, nadie te la había comprado. Estoy ¿Sí? de acuerdo. Se ha comido, sales y te atropellan, hay ¿Sí? que ser yo. Pues entonces Pero... hay que hacer todo ahorita. Sí, si ya, ya después está. el tiempo lo dirá. No sabemos. ¿no? De acuerdo. Ahora, eh, esta, esta, eh, también es cierto que eh, la, los adversarios, me pues estoy hablando de Morena, ¿no? de, eh, este partido político que. Eh, está creciendo está eh, fortaleciéndose a nivel nacional bueno, ahí están las elecciones ¿no? Las, eh, del próximo año hay nuevas elecciones también, las tendencias parece ser que pudiera ganar Morena los dos, no, no lo sabemos no vamos a sacar aquí una bola de cristal lo cierto es que hay esta tendencia lo cierto es de que la pasada eh, elecciones ¿no? ganaron cuatro de dos, ¿no? este... Lo cierto es que hay la mayoría, la gran mayoría de gobernadores son de Morena, el presidente de la República es de Morena y tiene una aceptación arriba del 60%. Entonces, a ver, te, te, eh, bajo este contexto y esta realidad ¿no? de, de, eh, de, de que Morena es un partido fuerte y que prácticamente está gobernando todo el país, ¿cómo, cómo crees, qué herramientas tendrá el pan para, para poder subsistir, para poder incluso hasta fortalecerse o incluso poder ganar, porque esa es la tirada del pan, ganar, recuperar el Estado. ¿Cómo, cómo, cómo ves esta, esta situación ya a nivel político electoral? Mira, ahorita dijiste algo bien importante, ganaron cuatro de... 4-2, ¿sí? pero ellos decían que iba a ser 6-0, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, bueno, por lo menos tuvimos dos, uh -huh. lo cual quiere decir, pues que tenemos cierta posibilidad. Yo creo que lo primero que hay que hacer es la unión. Nosotros tenemos que unirnos como partido, ¿no? Tenemos que ser generosos, tenemos que reagruparnos todo, porque estamos acostumbrados a que pueda haber luchas internas, Erika. Pero sí, pasada no la lucha interna, <coughs> Siempre los panistas nos unimos, ¿no? Siempre trabajamos por el mismo objetivo. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es unirnos, eh, entender, ser generosos, que solos no podemos llegar. Entonces yo le apostaría a esa unión por parte de la dirigencia estatal, dirigencia municipal, sumarnos todos, porque al final de cuentas, ¿no? Pues pues, ¿para qué te engaño Yo veo como único candidato a la gobernatura a mi presidente, ¿no? No, nos sí. Podríamos... No, no, tú y todos. Entonces, o sea, dices que sí, claro. pues necesitamos unirnos, ¿no? Y consolidarnos sobre ello. El trabajo está haciendo, y ahí estamos haciendo el trabajo, ¿no? Los discursos que a veces nos manejan desde la, desde la federación son difíciles, ¿no? Pero yo creo que el municipio es la parte que estamos en contacto con el ciudadano uh -huh. es la más cercana Entonces pues no debemos de estar esperando de arriba para abajo sino desde el municipio construir como lo estamos haciendo tomando en cuenta la ciudadanía uh -huh. construir, fortalecernos y de aquí partir hacia arriba o sea no me puedo ir hacia arriba sin antes construir abajo entonces para mí Creo que vamos bien en Puebla, que vamos sumando, que necesitamos a lo mejor más unión entre nuestro partido. Eh, tenemos que rescatar lo mucho que tenemos en este momento y con el trabajo que ahí está, ¿no? Y seguir sumando a ciudadanía. Y tenemos que partir de lo local a lo externo, a lo federal. De acuerdo. A ver, eh, eh, Sandra Sánchez Montiel nos está viendo. Hola Sandy, ¿cómo estás? Fernando López, saludos Erika, dice, y a María Dolores Cervantes. Ay, oh, mira, lugar. te puso todo así, te se oye muy ribombante. Gracias. gracias, Fer. Erika Torre, dice saludos, regidora. Ay, y ya toca ya, la toca ya, Mari Vadillo, mi querida saludos, Mari, ¿cómo María. estás? Eduardo Herrera dice: Saludos, regidora, un gran abrazo y siempre dando buenos puntos de vista y haciendo equipo. Gracias, Eduardo. Este, Rocío Sánchez de la Vega, Escalante. A mi compañera regidora de educación. Nos ah, está viendo James Blanco también. Colaboradora eh, mía. Carmen BHD, no sé Otra. quién sea también. Compañera. Ah, muy bien. L. Charles. Hertz, también, Luis loma Iván Rosas, Ale Linares, este, a ver, dice, ajá, ah, mira, dice, HSN Richie, dice, saludos, regidora Dolores, sigue adelante con todo el ánimo y compromiso que le caracteriza. Muchas gracias, muchas gracias. Dice José eh, Fermín Sánchez, eh, Judith Hernández, eh, bueno, ese ya lo leí, eh, Eduardo Herrera, saludos, regidor, un gran abrazo, y siempre dando buenos, bueno, eso, también ya lo leí, dice Aldo Obando Hernández, abrazo eh, fuerte a mi querida Lolita Cervantes. Un y abrazo, Aldo. Oye, un y, abrazo. y si te dicen Lolita... Algunos me dicen Lolita, otros me no dicen querida, Dolores. Pero para nada. Sí, ya me lo has dicho. ¿Verdad? Sí. Lolita, no, pues cómo... No, si no me te decías que no, protejo pues, a alguien. No, pues no. me dice Lolita. Ten sí. Buenísimo, <risas> eh, ajá, eh, Lupita Gen también nos está viendo. Lupita Jaén, Granada. Jaén. Ah, ok. Juan Pérez dice: Regidora, es usted un ejemplo de trabajo y conocimiento. Miguel Espinosa. Eh, también te está mandando saludos, dices que haces un excelente trabajo. Muchas gracias, Miguel. Este, Miguel Espinosa dice, abrazo fuerte a mi querida Lolita. Ahí otra bien. vez la Lolita! Eh, Mari Roldán, Angie Mino, dice, saludos, regidora. Señora Mariela Mino. Alarcón, dice, saludos. regidora del Verde? A una de las mejores regidoras. Te dice, eh, José Rendón Castillo, Ale Linares, felicidades regidora, un fuerte abrazo, excelente trabajo con las mejores decisiones para un cambio a favor de nuestra ciudad. Eh, Luis Locma, dice saludos regidora, sigue así. Rafa Calva, eh, Miguel Rafa, Espinosa, muchísimas felicidades a Lolita y a Erika por el programa. Gracias, Rafa Calva, saludos a una gran abogada y regidora gracias, y muy buena amiga. Escucharla siempre es una lección de trabajo en la administración pública municipal. Leo Soto te está viendo. También otro compañero regidor. Ajá, Lilia Sánchez. La señora Lili. Ajá. Nayeli García. Nay. Dice, dice que también eres una extraordinaria panista, pero lo pone así, en letras mayúsculas, panista. Sí. Ahorita vamos a platicar del pan. Andrés Cerón. Ay, Andrés. Andrés. Dice, saludos. Dice saludos, Andrés a su madre Carmen BHD dice, felicidades Erika por la entrevista, saludos a la licenciada Dolores Cervantes. Gracias, un saludo. Su labor como regidora ha sido trabajar desde el primer día en favor de la ciudadanía poblana sin dejar a un lado su lado humano y empatía con las necesidades que los ciudadanos requerimos. Excelente trabajo. Ah, dice sí, Leo gracias. Soto. Saludos Erika, saludos Leo. Y dice, y un fuerte abrazo a mi querida amiga Lorelita. Un abrazo, te leo. Magnífica regidora, de verdad es un honor trabajar con ella y aprender de su gran experiencia. Dice Nayeli García, felicidades al gran trabajo de la regidora. Vamos por más cambios por Puebla. Víctor Blanco, Lilia Sánchez, sí. felicidades regidora. Dice, por todos los acuerdos sumados para Puebla con rumbo y con resultados. Equipo de 10, del alcalde Eduardo Rivera. Eh, Lilia Sánchez, saludos, es un abrazo, con Eduardo Rivera, ¿no? uh -huh. Arturo Rivera también nos está viendo, saludos Arturo, dice, dice Lilia, la ciudad ganó y los poblanos, Diana Rece, felicidades por el trabajo que está realizando la regidora, esta administración está haciendo un gran trabajo en solo 240 días. Pues ya llevamos un poquito más, pero ahí van, ahí van. Dos cincuenta y días, muchas gracias. 55 y Sí. Doscientos días y contando. Ok. José Rendón Castillo, felicidad regidora. Gracias. Con acciones contundentes han demostrado un gran trabajo por la ciudad. De verdad, muchas felicidades. Dice, sí, mi querida Lolita, te mando un gran abrazo. Estás haciendo un excelente trabajo en sala de regidores. Fernando López, again, dice, la labor que hace María Dolores Cervantes Moctezuma, mire, te con Gracias, todo Fer. tu apellido. No, dile Lolita. Dice, en su comisión es de gran valor para la ciudadanía. Pocas administraciones valoran lo importante que es su patrimonio para los ciudadanos. Y al haber creado esta comisión por primera vez en el Ayuntamiento de Puebla, habla de que están pensando realmente en el ciudadano poblano. Gracias, Fernando. Uh -huh. Hans Ritchie, se nota el acercamiento y en verdad prestan oídos a las necesidades de los ciudadanos. Raúl Andraca, dice, felicidades a la licenciada Dolores Cervantes por la gran labor que están haciendo por Puebla. Un beso. ¡Órale! Oye, eres muy querida, ¿eh? Gracias, gracias, Sarita, gracias. No, pues acá está, mira, Antonio BZBR nos está viendo. Gracias. Dice Lolita, dice, luego luego se nota que estás haciendo un magnífico, magnífico trabajo en las comisiones a las que perteneces. Eh, a ver, eh, también dice, felicidades por el gran trabajo a la regidora, vamos por más cambios por Puebla. Eh, ay, Miguel Espinosa está cañón, eh. está Miguel, sobres. es un gran amigo, Miguel ah, Espinosa. Sí, claro. Sí. Dice Lolita Cervantes, va de maravilla con todo el trabajo que ha venido realizando en el Ayuntamiento de Puebla. Maripaz Espinosa nos está viendo. Aldo R. Castillo, regidora, muchas felicidades. Gracias. El trabajo que hace desde su comisión es evidente. Muchas felicidades a usted y a toda la administración. No, bueno, a ver, a ver cuánto. Va. Uy, chala, No, me faltan un chorro. A ver, ahorita le sigo, ahorita le sigo. A ver, me quedé aquí en J. Antonio Vázquez te manda así como gracias, emoción. saludos de aplausos, de aplausos. Sí, gracias, Una, un abrazote ajá, y Lupita dice muy bien dicho regidora, el tiempo de contiendas ya terminó, desde que se ganó somos un solo equipo y estamos unidos con nuestro presidente Eduardo Rivera Pérez, para que sea el próximo gobernador, así es vámonos, a ver eh, el próximo gobernador, eh, estabas platicando acerca de de la necesidad de unirse tu partido sí. y eh, esta visión está padre de trabajar desde lo local, lo local, lo municipal, hacia lo exterior, a lo estatal. ¿Cómo, cómo podrían hacerlo, Dolores, cuando, eh, por ejemplo, Eduardo Rivera no sale a giras en el interior, ¿no? Pues va, va a decir, bueno, ¿y por qué va a salir a giras, no? Si es el alcalde de Puebla, buena pregunta, pero si la intención es de que vaya por la gubernatura, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo poder lograrlo? Si el alcalde está aquí, si el alcalde está chambeando, nos queda claro, ¿no? Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo trabajar en un proyecto estatal cuando están los tiempos ya tan encima cuando el PAN, pues dices, lo, lo, lo más saludable es que vayamos unidos, pero pues unido, unido, no está todavía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo tener esta aspiración? Porque hay un comité estatal que está haciendo giras y está cacareando el trabajo de nuestro presidente municipal, ¿no? O a sea, a Augusta. A Augusta y a Marcos Castro, ¿no? Marcos. Entonces... Algunos panistas, no los veo muy activos, algunos panistas siguen caminando en el, en el estado, ¿no? Entonces, pues los panistas, él no, él ahorita está aquí porque debe de estar aquí porque es presidente, pero hay panistas en avanzada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, llegará el momento en el que él ya empiece a caminar, uh -huh. pero pues sí, y es conocido, Erika. Desconocido. En el interior, no tanto. A lo mejor no como muchos quisieran. Pero si yo digo que una persona está haciendo un excelente trabajo aquí y ya luego me voy a caminar, pues todo el mundo nos queda la duda, ¿no? Y entonces dices, yo quiero una ciudad como la que tengo aquí. Uh -huh. Y entonces te digo, yo creo y estoy esperando que el comité estatal está caminando. Lo veo a veces que andan en un lugar, en otro uh -huh. lugar. Algunos diputados federales andan caminando, ¿no? Entonces, okay. o sea, esto es un proyecto como mucho más a futuro, el hecho de que si sí pudiera ir al interior del Estado. Pues si va a la contienda probablemente sí, no lo sé, ¿no? Ya sería decisión de él. Claro. Pero yo digo, como nosotros, como nuestro candidato, tú me preguntas, ¿cómo sí. le puede hacer? Pues yo creo que para eso están los grupos, el partido, ¿no? Y veo a muchos candidatos, a muchos diputados federales, pues que si hacen giras, veo al Comité Estatal que hace giras. Y bueno, la referencia que te puede dar el vecino de cómo está tu casa, cómo te la dejaron de bonita, cómo está tu ciudad, pues también permea no que pudiéramos en un momento determinado que digan, a mí me gustaría estar como está Puebla, ¿no? En algún tiempo muchos, a mí me tocó, te decía que soy poblana pero nacida en Veracruz, uh -huh. que muchos amigos me decían, yo quiero una ciudad como Puebla, ¿no? En Veracruz. Sí. Y nada más era de referencia, y el gobernador no estaba en Veracruz, pero el venir y ver la ciudad en ese entonces, pues otros estados también querían tener a Puebla, ¿no? Uh -huh. En su estado. Pues ahora yo creo que sería así más o menos que en el interior quisieran tener el municipio que está existiendo en Puebla, ¿no? Uh -huh. Y para eso habla avanzada, para eso está nuestro partido, para eso están los diputados federales, para eso están los representantes en un momento dado, pues que van abriendo brecha, ¿no? Uh -huh. Sí, de acuerdo. Ok, a ver, ¿en dónde me quedé? ¡Ay, no, ya! ¡Ay, no bueno, ya Boceta. hay un chorro! Antonio Rosetta. Ajá, no, pues ya me fui hasta lo último y me voy como para de abajo, para arriba, porque si no... Dice, Juan Pérez, no, es en serio, Juan Pérez, así, dice, Erika, dice, vivo en Estados Unidos, en Los Ángeles, y desde aquí mi reconocimiento para mi querida y muy respetada regidora Dolores. ¿Si ¿Sí lo conoces? No lo ubico, Juan pero Pérez. bueno... ¡Órale, sí, desde sí, Los Ángeles! Saludo, ¿no? ¡Qué buena onda! Dice Miguel Espinosa, again, dice Lolita, vas muy bien y te felicito por tu gran esfuerzo en beneficio de todos los poblanos. Genoveva Huerta, dice saludos, mi querida, mi querida diputada. regidora, Un saludo, mi un querida saludo. diputada, amiga. Ella anda caminando sí. en el interior y no para. No, y está cañón ahí este, con los hospitales y todas las sí, deficiencias sí, que hay en sí. el IMSS y que ya se cayó el elevador y de la margarita y todo sí, está ¿no? cañón. y al final de cuentas en el PAN somos muy generosos y al final nos vamos a unir todos Erika, y todo lo que hemos hecho todos, se suma y abona y en este caso pues va para allá, ¿no? Uh -huh. para nuestro candidato Ajá. pues eso sería maravilloso pero ahora sí que tú lo has visto y si nos ahorita somos... no lo he visto, ¿eh? Bueno, ahorita, pero no nos unimos todos, siempre cuando ya vamos en la conciencia, sí, la sí. verdad, sí. tenemos esa parte. Tú sí. me decías, oye, ¿qué sí. pasaba con el g 5 Perdón, pero aquí entendimos los regidores que somos un cuerpo colegiado y a lo mejor, yo te comentaba, habrá cosas que no, pero las platicamos, nos explican, coincidimos, entendemos que todos vamos en el mismo camino. Y el mismo camino es Eduardo Rivera, ¿no? Uh -huh. En este caso. Uh -huh. Creo claro. muy difícil que se forme el G5. Uh -huh. Sí, claro. Sí, yo también. Ahorita, y, y qué bueno, ¿no? Porque este eh, Eduardo Rivera no la pasó nada bien hace 10 años, ¿no? Sí, fue no, a lo pues, último. Pero fue lo último. Sí, fue lo último. Sí, bueno. Sí, fue a lo último. No. Y yo creo que aquí también eh, los que estamos... También se escogió, a lo mejor tú dices, es que sí lo dices, sí, sí lo digo, porque necesito expresarme. Pero al final de cuentas entiendo que vengo en un gobierno y que ese gobierno se llama pan. Y a mí me puso el pan, no me puso morena. Entonces, hay jalones y estirones, pero hasta ahorita sabemos que tenemos que ir en el mismo camino unidos ella. De acuerdo. Dice eh, Marcos Eduardo Rendón, dice, saludos regidora, dice, saludos. hace un gran trabajo en el ayuntamiento, dice, los ciudadanos no queremos volver a ver a los grupos organizados adueñándose de la ciudad como lo hicieron en la administración pasada. Eh, saludos. Julián Telles, Girón, saludos. Ah, mira, él es el director de bienes patrimoniales y parte de los resultados que doy en mi comisión son gracias a la secretaria del Ayuntamiento, Silvia Tanús, y al director de bienes patrimoniales ah, que andan en fregada trabajando toda la dirección es lo que dice dice que apenas nos está viendo y nos pide una disculpa mi vida dice disculpe pero es que estamos trabajando todavía sí, ay sí. pero mira ya se reportó contigo te manda saludos sí, y un saludo eso. a él y a Silvia Tanús uh -huh. excelente secretaria también Ajá. Enrique Guerrero dice nuestra amiga Lolita mujer muy preparada profesional y entregada a su cargo como regidora saludos presi bueno, fue presidente de la Junta Auxiliar de la Libertad ah, y la verdad, mucho qué. aprecio, un hombre excelente. Ya, de acuerdo. Dice eh, Amaya Chacel, dice, grandes mujeres. ¡Ay, que te toma! Gracias, gracias. gracias. Dice, no, Miguel Espinosa, no, Miguel está cañón, dice, desde que te conozco, dice, a, a ti, siempre se ha caracterizado por su gran profesionalismo. Gracias, Miguel. Gracias. Valentín Juárez Martínez, saludos, Dolores, y felicitarte por tu excelente trabajo como regidora. Raúl Andraca, gracias, dice, arquitecto. Dice, no son 254 días, no, me dijeron 255. 55. ¿no? Ajá, dice. Dice, son ya muchos años que la licenciada Dolores Cervantes ve por el bien de los poblanos. Gracias, muchas es gracias. Es que eh, también esa parte, este, sí es importante mencionarla porque has trabajado en muchas administraciones del PAN y ya tienes callo, ya tienes experiencia. Y pues eso está decía, padre. Cuatro. Cuatro. Contando que la de Tony, no, si la de Tony Gali fuera dos, bueno, es que es... Ah, con, bueno, bueno, es que sí. fue el, como que el cambio el ahí, cambio, ¿te acuerdas? Sí, con pero ajá, fue de Tony 2005, Luis Cinco, con Luis, después con Eduardo Rivera, después Tony Gali, después Luis Bank, Ajá. En el municipio. Ah, con cuatro alcaldes, vamos a decirlo. Has trabajado con cuatro alcaldes. No. Sí. Mira. No, o sea, Luis Paredes no porque yo entro con un suplente, acuérdate, con Gerardo Álvarez -Div, Ajá. en la suplencia de Luis Paredes. Ajá. Por eso, entonces, has ¿trabajado? Gerardo Álvarez Cip Subo con él como... Con ¡Ah, Ana. sí, cierto! Sí, fue sí. alcalde, ¿no? Sí, no sé cuánto tiempo, sí, sí, sí. poquito, pero Tres si meses, cuatro. Ajá. Con Gerardo Álvarez Dip, ajá. con Luis Paredes, ajá. con Eduardo Rivera, sí. con Tony Gali y, y con Luis con Bank. Luis Bank, y ahorita otra vez Eduardo, ya y no se cuenta, ¿no? Eduardo. Pero entonces son, ajá, en seis administraciones. Con esas seis. No, pues como no, tienes toda la razón, Raúl, ¿no? Pues ya le ha chambeado Arturo Rivera. Saludos, excelente servidora pública. Saludos Arturo. Carmen Aguirre Cisneros, saludos a esta gran mujer. Saludos, Carmenita. Dice, dice dolores, mucho éxito, un gran abrazo. Dice, Ana eh, C.R., muchas felicidades, regidora, una mujer de resultados. Eh, y eh, Nayeli García, felicidades también, Gracias, un gran Nayeli. trabajo este y bueno ya hasta ahí me oye, quedé si se, sí, se oye muy bien vamos a ver si así, así ya en el no. tercer año ya finalizando no porque obviamente viene una curva pues ahorita está ascendente pero viene como todas las administraciones viene una curva de desgaste en donde no este ya no todo es tan bueno donde ya también hay cosas no que fallaron y sí, claro y también, también en lo humano, hay funcionarios públicos que fallan y quedan mal. Entonces ahí también vamos a ver qué, qué es lo que tanto uh, aguanto. Sí. <risa> no me refería a ti. No, no, no, no. No, no. no porque tú no puedes renunciar. No, no, no, pero a ver qué tanto llego, cómo llego, ¿no? Yeah. Y depende mucho de la Secretaría del Ayuntamiento con la Dirección de Bienes Patrimoniales, así es que le eche muchas ganas Julián, ¿no? Ajá, échale ganas, Julián, échale ganas. Con todo el equipo que tiene un equipo excelente, fíjate que el 80, 85%, yo creo que más, son sindicalizados. Y siempre se pone la camiseta, bueno, un equipo que yo quiero mucho, ¿no? Uh -huh. Igual que a muchos sindicalizados que aún siguen en la Contraloría, yo siempre he dicho que si a alguien le debo, es esa base trabajadora que en verdad me enseñó mucho. Perfecto. Sí. Bueno, pues, regidora Dolores Cervantes, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Gracias a ti, Erika, y un saludo a todos y esperamos seguir con paso firme. Pues Muchas sí. gracias. Así es, ojalá, ojalá, porque pues, si les va bien a ustedes, nos va bien a todos, a todos. Obvio. Muchas gracias por su compañía, por todos sus mensajes. Espero haber leído todos y si me salté alguno, sorry pero es que tiene, tienes muchos fanses, tienes muchos fanses. dice Julián Telles, jajaja, ja, entendido y anotado te dice <risa> okay. y Antonio Medina también nos está viendo gracias, muchas gracias, pase una excelente noche, chequen nuestras redes sociales, eches un clavado a los conjurados, besitos bye, buenas noches, gracias bye ya estoy en Nantes aquí en Francia